Siempre estabas ahí mimándome eh. Siempre estabas ahí cuidándome El calor de tu pecho siempre fiel Que el día te llamé a las tres para hacer lo que solíamos hacer. Hola. Con... you don't